Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a Riven del scrap o a Susur del papel que está ahora en el año. 30. 30. ¿30 euros? ¿A ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Y un tarro de, de, de, de agua. Mira, os voy a enseñar una escopita que he hecho. Y la voy a abrir aquí con vosotros. En Shane. Con la mirada puesta en la no, bueno, el especimen escapero cumpliendo las normas. Se dispone a cruzar el túnel. ¿Tú, siempre pendiente del la en el horizonte de cualquier claridad que le resuelva con 80, papá, cállate. cómo transportar su escarro un ambulante y sí. yo que... <ríe> aquí detrás sí. con su escraro, eh. pendiente de la luz a la salida del túnel y me han llegado hiper mega rápido la verdad y os voy a enseñar lo que he comprado todo no es de Fran eh, hay muchas cosas que de decoración por ejemplo esto quiero poner un ricocito para el café y entonces he comprado esto para echar aquí las cápsulas de, del café se le pone una bolsa dentro y conforme la va utilizando la va echando aquí y no a la basura que te gotea tanto entonces aquí se pone un, una bolsa de plástico veis que pone café. Y, y se echa aquí Más Os sigo enseñando Son dos pedidos, ¿vale? Pero um, os lo voy a enseñar todo en uno Porque la verdad es que si no Tengo prisa y, y no me van a tiempo Esto hace mucho tiempo Voy a abrirlo Pues mira esto es un cojín ¿Veis? Que es así Llega por aquí lo eh, ¿qué hace? Comió oh, Lleva por aquí uh, Esto No recuerdo cómo se llama Y en medio, una vez que se le pone el, co el cojín, el relleno dentro En medio lleva esto Y entonces hace del cojín como una especie de, de monia, de lazo Y me parecía mono y lo pedí Lo estoy viendo con vosotros ¿Vale? Es, no creo que sea muy complicado de hacer. No, hay que hacerlo. Y era barato. ¿Veis? Mira. Este. Y es de estos que son eh, a lo largo. Que son larguitos. ¿Qué más? Os enseño más aquí. Mira. Este es otro cojín. Otra funda de cojín. Que es así. En rojo y dorado. Porque... Pero bueno, no, no es un dorado dorado. Eh... Tiene como un reflejito Y me gustó Y lo pedí para aquí Para cuando no sea ni verano ni, ni... No tenga ninguna temática Pues como hace juego Pues ya está Tiene otro Otra funda A ver cómo la abro yo esta Esta Esta Es como de lino Y camina a lo largo Y va así tal cual, que lleva aquí esto que está aplastado del viaje, que lleva aquí este fruncido, me parece muy mono y es como de lino no será lino, pero un, tiene un tacto así como de lino, es muy bonito otra, bueno otra cosa, a ver, os enseño voy a enseñaros esto, esto es una bandeja transparente de metacrilato y mira para lo que es ¿Veis? Se abren las patas, así. La Abre, ahí y ahí. Hacen un clac Y se ponen así. Y esto lo quiero pues para dentro de los muebles poner dos alturas. Me parecen muy, muy, muy chulas. Porque te deja meter cosas por debajo. Y por aquí también se puede poner un mueble de cocina. ¿eh? Eh, me parece muy bien. Lo único que no me parece muy bien. Es que me parece que esto. No sé. Eh, un poquito flojo. Pero bueno. De momento se queda bien. Y aguanta peso. ¿Veis? Y me gustó. Y dije bueno. Pues voy a, voy a coger una. Y esto supongo que para abrirlo. Para, para cerrarlo para que no roce hay que sacarla de aquí pero bueno yo me parece que la voy a colocar ya. esta qué pasa? esta paso a enseñarlo voy a abrir esto es una bolsa a ver así y esto va mm -hmm. Y esto va por aquí cogido de, de tal manera que se puede colgar en una mesa, en un en otro sitio. Pero lo que pasa que no me acuerdo cómo se cuelga. Lo tengo que mirar en el móvil. En el móvil ahora mismo lo tengo grabado. Así que cuando me tenga armado, os lo enseño. Ah, ya, ya sé, ya sé. Así. Es que aquí lleva el dedo. No pero porque viene muy bien. Y no veía. A ver. Esto va. Aquí. mirad Vamos cogido. Esto va aquí, que también lleva velcro. ¿Os acordáis de la bolsa de Willemeriqui? de Merekí, me parece que sí. Pues más menos Para ponerlo en una mesa, para ponerlo. Voy a abrir el velcro. Y ahí, pues, podéis... Hay mis carritos craperos, Así. Y la última. Voy a despegar el velcro. Ahí. Vale. Mirad. Así. Lleva aquí también bolsillo ¿eh? Con fulles. Un poquito. Y en los laterales también. De rellecilla. ¿Veis? Y aquí lleva engancho. Entonces, esto, esperad. Claro. Lo pongo para que lo vean. Voy a ver. Vamos así. Para que veáis. No os asustéis de cómo tengo todo, porque todavía estamos ahora. ¿Veis? Y esto, voy a ponerlo por acá. Iría. Y creo que está muy bien. Y para meter tijeras, bueno, para meter lo que queramos, por eso, por guardar, es que no quedó. Y entonces lo compré para ir Y dije: si me gusta, compraré otro para el otro. Más, este os voy a enseñar. Y creo que ya no hay nada más. No. Venga, os enseño. Cojines. Funda de coger, no coger, ¿eh? A ver. Uy, Aquí. Mira. Me parece súper mono y súper divertido. Con hojita. Que se mueve. Me parece muy mono. Es blanco. Este sí es cuadrado, de 30 por 30, ¿eh? Perdón, 45 por 45. Este, 30 por 50. Vamos a verlo. Yo lo estoy viendo con nosotros. Mira. Lleva así. ¿Veis? Que lleva aquí... Táser. Lleva 4. En rojo. Y lleva... Como un... Una beta en, en rojo y como negrecillo, así. Es muy chulo. No es un rojo de pan para Otro. El rojo. Más, más por el rojo. Este es de terciopelo. Lleva bolones. Este es así y este es de 30 por 50. ¿Veis? Y este, que creo que es igual que este... Y de 40 este, pero este es de 45 por 45 Ah, no este lleva los... los de estos en los pompones por fin en blanco pero es con, es terciopelo ¿eh? es muy chulo Mira. Cruje. y me gustó un montón y dije venga pues esto que bien barato que está más eh, mira. compré esto y eh, esto que es para meterlo en la lavadora y en estas cositas se van quedando todos los pelos. Sobre todo si tenéis mascotas. Yo los pedí y estaban agotados. Entonces me sugirieron otro vendedor que los tenía y los cogí. Vienen tres. Y aquí se quedan los pelitos. Pero no, se meten la lavadora. Más, mira, cogí esto. ¿Cómo se llaman? Eh, mira, qué bonito. Es como una semillita en roja. Pero es que está súper bonita. ¿eh? Es muy bonita. Muy, muy chula. Y traen 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bonitas. Son muy bonitas. Uno char muy bonito. En rojo, rojo. Esto, que son los mismos de siempre. La... A ver. Es que esto que viene cerrado, cerrado, ¿no? A ver. A ver. Mira. Te vienen. ¿Veis? Es una perlita y lleva ahí De esto yo ya he tenido Pero ya no me quedaban Y esto viene un montón En chain, ¿eh? Y pedí Y viene uno que viene sin... Viene deteriorado Se le han caído los brillantes Bueno Ay, mira Pedí estos conejitos Que también me parecen una monería Son de resina Y vienen en rosa Y en blanco en rosa y en blanco Esta rosa en blanco eh, Trae 5 y 5 Mira qué mona Y esta es la rosita Y son muy monos Es plástico pero Tiene un toque muy bueno La verdad Muy chulo, me gustan mucho ¿Qué más? Besito, labio yo los tengo en rojo Y ahora vienen en rojo y en rosa Traen 10 Y traen 3 1, 2, 3, 4, 5 4, 10 5 y 5 5 en rosa y 5 en rojo Mira qué mono Besitos Son muy chulos Este me gusta también mucho La verdad que sí Está muy chulo A ver que los guardo. ¿Qué más? A ah, pedir estos, ah, estos champs que son girasoles Y son muy bonitos también, muy aparentes. Pero estos no traen resina, ¿eh? Mira. Y traen también, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete. Me parecen muy mono Me aquí para que lo, lo veáis. ¿Qué más? Traje este que me recuerda a la rosa de la Bella y la Bestia. Yo creo que es. traen 5. Yo creo que traen 6. Traen 5. Traen 5 y es... Mira. Es muy chulo. Es muy bonito. ¿Veis? ¿Qué más? Y pedí estos que son muy graciosos. Son chanclas. Chanclas de la playa. Traen 10. Y mirad. Trae el lila, en verde, el teleste, en celeste y en rosa, creo. Sí. Y está, ¿verdad? Sí. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De las que más trae es de las lilas. Son muy graciosas. Y estos otros chan, que son abejitas. Yo me pensé que iban a ser más grandes, pero esto es una a ver si ¿sí voy a abrirla porque estas bolsas me cuesta mucho abrir mirad que chiquitillas son son súper chicas pero bueno no son feas mira qué bonitas a ver que las pongo ahí mm, son muy bonitas y yo creo que traen 15 a ver 2 3 4 no las voy a contar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es que no las puedo coger con la mano. Porque no puedo agarrar. ¿Veis? Y me parecen súper chulados. Bueno, pues yo creo que en este pedido... ...de el este ...creo que ya está. Y ahora... Sí. os voy a enseñar el último pedido que lo voy a juntar con este de Shane. Vale. os enseño que pedido porque en el rincón del café quiero hacer un marquito que ya lo tengo pero lo que ha pintado otro color es muy chulo ya lo enseñaré cuando lo haga madre mía esto, yo no puedo sacarlo bien, muy ¿eh? <risa> bueno vamos, a por Mira, que lo quiero poner en un rinconcito. Ahora esto se pega. Como tiene electricidad táctica. <risa> el este café es esto. Ah, sí. Que es el café saliendo de la taza. Y lo voy a, hacer, lo voy a poner en un marquito para ponerlo en la pared. Me parece muy mono. Muy chulo. Muy, muy chulo. Esto lo guardo porque llevo un golpeje en un carro. Está aquí. Ah, sí. Ahí. Mira muy bien, ¿eh? Igualito bonito bonito este es una cosa más, que no todo es de ¿eh? mira he comprado esto para poner el Ay, para poner el estropajo esto un día para poner el estropajo veis lleva su chupón esto se mete aquí bien mira ¿Ves? y esto pues se pone para colgar el estropajo creo que lo he puesto de los revés porque esto iría así que si no, no te tiene cuenta. Así. Y aquí se mete el estropajo. Y esto es de, de plástico. Pues cosas para pasar ¿sí? Más. A ver, mira, he comprado esto para ponerlo en un dormitorio. A ver si me gusta. Pone que no trae... Estaba con luces, pero pone que no traía las luces. Es de macramé y es una luna. Entonces tú ahora con los LE se los lía enciende, mirad que bonito y, y la verdad es que es bonito ¿eh? Mira, es una lunita para ponerlo en un dormitorio para dormir me parece muy bonito en color hueso y es muy chulo Compra esto ¿Qué es esto esto es para limpiar el retrete entre la tapa y la cisternas que queda ahí un espacio muerto pues esto entra por ahí para limpiarlo. Y me parece que si da resultados ya os lo diré. Y que ahí se mete el polvo, no es lo que hay, el polvo y no es para limpiarlo. ¿Qué más? A ver este, que este también está poniendo estropajo, pero este es, mira de metal, ¿veis? Lleva su pegatina y se pega al fregadero. Se lo puedo abrir eh, Mira, Este va Es de doble cara, va aquí Esto va pegado a la pared del fregadero Y aquí se metería El estropajo Es de color metal Esto, fuera. Bueno, no sé. Esto, pues si os digo la verdad Ay, ya me Son globos para hacer una composición de globos. ¿Qué? Son globos bien entero, eh, con lo con el celo todo, viene completísimo. Este no lo voy a abrir porque no vaya a ver nada hasta que no se haga la composición. Quema. esto Y esto qué era? Yo no me acuerdo. Agua. Ah, tomar... No me acuerdo. Esto no sé qué. Era. Parece este plástico o A lo mejor es un regalo No sé Parece este plástico ¿Vale? Ah, sí Sí, sí, sí Son las margaritas Para llenarla de... ¿Veis? Mirad Para llenarla de aire Y son globos también Vale, ya me he acordado Sí, sí para muy primaveral también, sí, sí, sí, que no me acordaba, Anda, ahora doblalo guapita, para acá, para acá, ya me acordaba, por eso no quería sacar eso, para acá, para acá, para acá no, esto va así metido, esto va para acá metido, esto va para acá, esto va para acá, Mm, qué difícil Así. son dos flores son dos margaritas una grande y una chica o, o tres una grande y dos chiquititas es que no me acordaba lo que menos era, era mal vale vale esto lo voy a poner y que que no lo pierdo no digo yo ahora lo guardo que más al rincón del café esto que es un rubo que se pega en la cocina y viene muy bien cerradito os lo enseñaré cuando esté puesto esto para el retrete que pone que baje la tapa bájame pone os lo enseñaré cuando esté más cositas esto que es esto esto es una bolsa para meter bolsas de plástico pero me parece chica yo creo que era más grande más grande ah mira ve va así y por aquí sacas tú las bolsas y por aquí las vas metiendo dobladitas. ¿Veis? Así. Y se cuelgan. Se cuelgan. Y es para meter bolsas de plástico. Y ya por último, que está al final del todo, os enseño que me volví a pedir cajitas de estas, que sigo diciendo que son muy chiquititas, y pedir... A ver, a curar, yo pierdo la chancla, pierdo todo. Voy a ponerlo por aquí. Y pedí este troquel, que yo sé si es que lo he tirado a la basura, no lo encuentro. Este otro que es un topper. Este que es unos cuantos conejitos? Liebre, parece liebre. Tres, tres, cuatro, cuatro. Piruletas y caramelos. Y de Halloween un vasito de, ¿veis? araña, hueso, para rellenarlo Pues, uh, yo creo que sí, ya está Esto es todo, mis pedidos de eh, Shane Y ahora voy a colocar lo que es de casa de casa Voy a guardar esto, que si no, al final lo tiro, lo pierdo. Y que espero que os hayan gustado. Que sea así. Y me quedéis una manita arriba. Muchísimas gracias. Que nos vemos en breve. Si Dios quiere. Y si no, voy a visitarme a la cárcel. Y. Besos para todos. Cuidado. Y chao.